Me preocupó la, la actitud de un ciudadano respecto a la pregunta, pero hay que saber que popularmente cuando se sale a, a, a preguntar, y más con una situación como lo del coronavirus, no me da risa, aunque genera risa, la actitud del, del ciudadano que empezó a hablar de los políticos, de esto, que aquello, y después cuando entran que lo llevan al terreno del coronavirus, lo que dice está bien porque es que son muchos los chinos. Eso es que es, andamos mal. Qué bueno. fuerte. Eh, debiera de, de, de, de, decía él, debiera de paliar un poco la situación poblacional del virus. Pero no, esa no es la idea. La idea es que la, las naciones, los países, eh, tomen acciones eh, en conjunto incluso y que se olviden algunas dificultades que hay entre grandes países para evitar que esto se propague a niveles inaguantables. Bueno y vamos a saludar a Carolina que se integra al panel Buenos días Carolina. Buenos días Amado, buenos días a todo el equipo Muy bien, buenos, buenos días. días a toda la gente que se suma en este momento Con nosotros, gracias por estar ahí permanecer Carolina, ¿qué había un bajo a hombre Qué bueno que tú llegaste Qué bueno que tú llegaste Por eso me mantengo aquí en mi equipo Bueno Cuantas cosas Bueno me Miren, eh, vieron la joven china que le hicieron la entrevista sí. Al final, Vladi no lo puso, pero al final Él le pregunta ¿y cómo es su nombre? Y ella dice, china <risa> <risa> Parece que es una china que tiene mucho tiempo sí, a estar sí, sí. Ya, ella, ya está que ya sí. aprendió el tigreaje sí, tiene, <risa> tiene un negocio aquí en la Avenida de Libertad eh, De venta de eso, de picapollos Okay, un, Incluso un, yo estuve hablando con ¿cómo ella. ¿Cómo que le llaman? Un expreso. Eh, ella no? me dice que ella es oriunda de una ciudad que está bastante lejos de Wuhan, verdad? Que sí, es el foco ahora mismo de del coronavirus. muy que, muy simpática ella. Que la mayoría de, de chinos que están aquí me informan que son precisamente de la ciudad de Guangdong, eh, una cantidad importante una de los chinos sí. de, de esa zona. Y eh, en una, no sé si es la misma, pero la que vimos en estos días, ella hacía sí, referencia a que la disminución de la venta de los uh -huh. picapollos y la comida china eh, era atribuido a lo propio de que de un inicio de año, de que estábamos en el mes de enero, que Exacto. las cosas más lentas. Pero eh, ciertamente yo pienso que esto ha podido incidir en la venta, tal vez, de la comida china aquí a, a nivel local. Porque el que come picapollos chinos, el que come comida china, o sea, un asunto de, vamos a decir, de mental, puede de alguna forma Pero relacionar lo que estaría no. pasando Recuérdate, con ese rechazo que se está dando Yo diría ahora que deben de volver a enfocarse a que pasamos por una, por un virus a los pollos, donde Amado explicó También. y vino aquí el encargado de agricultura, de salud animal, de salud animal sí. y generó una especie de, y hay unos videos que indicaron que un desaprensivo explicaba cómo él a esos pollos muertos los convertía en comibles. Entonces imagínate tú, la gente sabiendo eso, eso pudo haber generado sí, más que el coronavirus. Sí. tenemos una llamada, buenos días. Digo yo. Buenos días. Saludos, buenas. Gracias. Sí, Te buenas. escuchamos. Eh, yo diciendo un comentario. Por eso es que a uno no le gusta comer esos pollos chinos, porque a los chinos le gustan comer murciélagos, perros. No, la comida no, no, no, no, no, no. Es lo que es. decía la gente. Eso... Ah, saludo. Pero no, que, <risa> va, ellos aquí, Mira, ellos aquí no. No, no, porque no, es que no todo depende no, no, de. No, no. Mira su, su éxito está precisamente. <risa> en verdad? Su éxito está precisamente en la persistencia y en un estilo de negocio de bajo costo para y es por ello que ellos tienen también la facilidad. Primero, compran volumen. Sí. Segundo, tienen el negocio del pica-pollo, es el chino. Pero nada que ver porque no tienen ese tipo de alimentación aquí. Lo sé porque estoy relacionado con la colonia china y por muchos años he sido abogado de, de, de chinos y he tenido la oportunidad de compartir no es cierto que se coman aquí, el chino que está aquí tenga ese estilo de vida. Bueno.